Me están llamando en estos precisos momentos desde la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís. La vamos a recibir por, por videollamada por para tener las imágenes desde adentro de lo que está pasando en estos precisos momentos en la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís. Blacky, por favor, si me puede eh, enfocar aquí para que las personas puedan observar a través de su pantalla qué está pasando. Dámele zoom, por favor, para que vean la persona que está pasando en la fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís hermano puede contarnos brevemente qué es lo que pasa en la fortaleza Duarte sí hermano estamos en vivo cuéntanos qué es lo que pasa en la fortaleza Duarte ahí pueden no sé si pueden, pueden observar ahí pasando, hermano mío, aquí ahora mismo? Eso es lo que está pasando. Cuéntame, que está en vivo, está en vivo, cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Bien, señores, imágenes inéditas en estos precisos momentos, desde la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís, los reos están motinados, quieren que le saquen. Eh, el supuesto probó de, de esa fortaleza algo que no debiera de existir, pero eso es parte de la realidad del sistema penitenciario de la República Dominicana miren ahí cómo están los presos en estos precisos momentos, a punto de amot amotinado prácticamente y ellos dicen que que si no trasladan Sí, sí, están, los presos están pidiendo el traslado. Bueno, hermano mío, gracias por el favor de su llamada y ojalá que la situación no pase a mayores allá en la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís. Y nosotros dándole seguimiento a esta situación que se ha generado en la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís nos llegan a través de nuestra vía de WhatsApp el momento ya un video más detallado donde los internos explican cuál es la situación que se está dando en estos precisos momentos en la fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar. Era un aquí, ese abusador, Entiende, Y ahora lo tiene sacado a Nacho 40 con un, con un, con un tralado que él le hizo. Oye, ¿por qué lo sacó? Porque es un abusador. Lo que él no hizo en seis meses, lo hizo Nacho en, en dos días. Ahí es una de viejo. instalistas cama, oye, y ese ladrón a Macorís. Mi semanal. por eso no lo tienes acá. Ese abusador, no lo queremos aquí. Es eh. el pueblo que no quiere aquí. ¿A quién? a los paleos. No queremos paleos Pero aquí. No queremos paleos. no queremos paleos. No queremos paleos. 840, 840, 840, 840. No queremos paleos. No queremos paleos. El pueblo, mira, ve. El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo. El pueblo, Nacho, que queremos aquí. Eh? Nacho no va para afuera. Amigos, qué lamentable este tipo de cosas, lo que se debiera de ser un reformatorio, fíjese, como desde siempre tradicionalmente, esto no es nuevo. Todo el preso del viejo modelo penitenciario sabe que allí el que está ahí tiene que pagar una cama, un semanal, tiene que empezar a, a costear su, su, sus alimentos y un sinnúmero de cosas y una denominada limpieza, lo que se corresponde a una estafa, a un problema, porque... Esos hombres que ustedes ven ahí, en su gran mayoría, cuando salgan a la calle, volverán precisamente a delinquir.